San José de Cupertino nació en 1603. Desde niño fue muy inocente y los animales le tenían gran cariño. Tuvo muchos impedimentos intelectuales pero milagrosamente consiguió ser franciscano y sacerdote. Era muy torpe y él mismo se autodenominaba frayasno. Se caracterizaba por su devoción a la Virgen, humildad, amabilidad, continua oración y espíritu de penitencia con frecuentes ayunos. Era de singular pureza. Todo lo sagrado le hacía entrar en éxtasis como la mención del Señor o la Virgen. A veces le parecía que iba a morir por los incendios de amor que sentía. Manifestó diversos fenómenos místicos como el don de levitación, siendo testigos incluso el superior de la orden franciscana y el Papa Urbano VIII. Era conocido por sus dones de curación, profecía y expulsión de demonios. Quienes le consultaban recibían siempre este remedio, orar, no cansarse nunca de orar. Que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce, todo el que pide recibe.